Creo que estamos ya en directo, eh, a ver si mientras se conecta Isabel, si la vemos por ahí y, y me, me pide para unirse a, a este directo y comenzamos, comenzamos en breve. A ver si está Isabel por ahí. Bueno, mientras os voy, os voy diciendo eh, de, del tema que vamos a hablar hoy, que imagino que lo sabéis, aunque ya está por ahí Isabel, no sé si esperarme entonces y no y, y seguir hablando luego. A ver. Ah, ok. Y entramos con Isabel. Un momentito, si le he dado bien. Ok, hola Isabel, ¿qué tal? Buenas días. ¿Qué tal? ¿Se bueno. me oye bien? ¿no? Sí, se te oye perfectamente. Voy a subir un poquito la cámara porque se me ha cortado al, al entrar. Se ve que se corta un poco la imagen ahí Un poquito, está. sí Ahí, perfecto, ahí se te ve fenomenal ¿Qué vale. tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola a todos <risa> Tenemos por ahí a, a María José Hola María José de Intuco Hola. Pronto tendremos también directo con ella Y bueno, no, no me enrollo más y voy a presentarte, ¿vale Isabel? ¿Sí? Venga, Bueno perfecto. pues <risa> okay. Ella es Isabel Postiglioni es pedagoga, formadora y creadora de, de contenido. Es facilitadora del método de comunicación efectiva, cómo hablar con tus hijos. Y con más de 15 años de experiencia en el sector, es creadora del blog educandoaais.es y además es madre de dos niñas. Así que algo más que añadir, Isabel. Nada más, muy bien dicho todo. Soy polifacética total. Muy bien. Pues nada, pues... El tema en cuestión que nos trae hoy aquí es un tema que está totalmente de actualidad y más en las fechas en las que se aproximan, que vamos a entrar ya en breve. Bueno, ya está todo lleno de Navidad, ya está todo decorado, ya ha hace mucho tiempo. Pero yo creo que ya mmm, pocas son las casas que no que no tienen ya el árbol puesto, si es que han decidido ponerlo. Muchas a lo mejor no ni siquiera lo ponen, ¿no? Pero el que haya decidido quiera poner el árbol, yo creo que ya en este puente lo ha hecho. Bueno, pues el tema en cuestión es la acumulación eh, de regalos, yo sobre todo diría de juguetes, en estas fechas por parte de los más pequeños de, de la casa, ¿no? Todo lo que le traen los Reyes Magos, Papá Noel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas, Isabel? Bueno, pues pienso que efectivamente estamos en épocas de regalos, estamos en la época de que llevan a los peques esperando tanto tiempo durante un año a que vengan los reyes, que venga Papá Noel y, y que les traigan todo lo que lo que llevan todo el año esperando. Entonces bueno, pues es la época que nos toca, ¿no? Entonces como adultos pues tenemos que gestionarlo de una manera específica para que los niños pues lo disfruten al máximo sin pasarnos, por decirlo así, ¿no? Es verdad que a fecha actual ahora mismo se está hablando mucho del famoso síndrome del niño hiperregalado que es un síndrome que los expertos han definido así precisamente por la cantidad de regalos que, que están teniendo los niños en, en Navidades. ¿no? Quien dice Navidad dice reyes o sea perdón dice cumpleaños, dice comuniones, dice bueno pues eh, cualquier evento ¿no? en el que se regala y se regala, sin muchas veces pensar las consecuencias que este tema tiene para los pequeños. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, pues sobre todo la sobreestimulación. Eh, al recibir muchos regalos concentrados en un solo día, eh, los peques pues eh, lo único que hacen es abrir regalos y no son capaces de centrarse en ninguno ni en ponerse a jugar con ninguno, evidentemente, porque hay tanto que abrir que, que no les da para más, no, por decirlo así. Entonces, bueno, son niños que están eh, en este momento sobreestimulados y, y a los que parece que no hay ningún tipo de ilusión cuando reciben los regalos, no es que no tengan ilusión en ese momento, es simplemente que, que hay tanto, tanto, tanto por abrir, que es que lo único que pueden hacer es abrir. Y además los adultos les animamos, ábrelo, ábrelo, ábrelo. Con lo cual los peques se sobreestimulan, ¿no? Sobre todo los más chiquinines Son niños que a la larga, si esto es habitual y, y hay muchísimos regalos sin control y sin pensar, eh, pues son niños que terminan teniendo una acumulación bastante importante de juguetes que no suelen jugar con ellos porque tienen tanto que no, no son capaces de, de elegir ninguno en cuestión y bueno, pues son niños que tienen una baja tolerancia a la frustración en general. ¿Esto qué significa? Pues que son niños que cuando llega el momento de, de jugar o de recibir regalos, eh, si llega el momento de jugar no saben a qué jugar, porque tienen tanto que no saben qué elegir, y por otro lado, cuando llega el momento de recibir muchos regalos, pues quieren muchos regalos, sin pensar en realidad si les gusta o no les gusta. Entonces, eh, quieren regalos, quieren cada vez más, y, y además los quieren ya. O sea, no son capaces de esperarse pues a un cumpleaños o, o a otro momento para recibir esos regalos. Entonces, son niños que suelen... Eh, se, se convierten a la larga en niños consumistas, normalmente, porque al, cuando tú recibes mucho sin dar nada a cambio y sin esforzarte, pues al final, eh, y encima lo recibes ya, pues evidentemente son niños eh, que terminan siendo futuros eh, consumistas compulsivos, suelen ser niños que tienden a tener pues una alta probabilidad de presión y mucha ansiedad porque es el momento de recibir. Entonces, eh, cuando llega el momento de recibir esos regalos están muy ansiosos o incluso están depresivos porque en realidad reciben regalos pero no les llena lo que ellos quieren o lo que ellos necesitan suelen ser caprichosos, egoístas aquí estoy hablando un poco a la larga ¿eh? no en siempre que vengan los reyes no eh, entonces bueno son niños que, que luego a futuro pues les cuesta mucho desarrollar su imaginación porque este tipo de juguetes normalmente o sea los regalos que tenemos en reyes normalmente son juguetes no son, no son otro tipo de juguetes educativos, me refiero a juguetes eh, pues que no dan posibilidad de imaginar, ¿no? Eh, son, eh, no sé cómo decirte, no son, por ejemplo, unas piezas de construcción para niños muy chiquinines que puedes construir casas, puedes construir castillos, puedes hacer torres, tirarlas, ¿no? O sea, no te dan esa opción a que su cabeza, su, su cerebro se vaya estimulando y, por tanto, son niños que, que al final, pues, no, no son creativos ni imaginativos, se aburren con frecuencia y, bueno, pues. Pues eso es lo que pasa, ¿no? Claro. Básicamente eso. Voy apuntando aquí, como... eh, no, no sé si he cortado, ¿vale? <ríe> pero si tienes algo más que añadir, si no te, te digo lo que, lo que tengo yo aquí, aquí. Cuéntame. Sí, has terminado ya, ¿no? De, de esta pregunta, que tenemos muchas más. <ríe> vale, pues mira, me he quedado con lo de eh, con varias cosas, ¿vale? Por, sobre todo resumiendo es que al final dejan de valorar mmm, lo que le estamos dando. O sea, Efectivamente. Para... Lo que tú has dicho, se creen que, lo, que se lo merecen todo. Entonces, pues, ese nivel de, frustra, de frustración, cuando a algo le dices que no, tiene que ser brutal. Porque, claro, ellos dicen, ¿cómo que no? Si yo me lo merezco todo, ¿no? Yo eh, claro. me he quedado con la frustración, con la ansiedad, yo me he quedado con eso, con el dejar de valorar. Y eh, para esto también, pues, pasaría a la siguiente pregunta, porque yo había escuchado, tengo entendido, que a partir de tres, de tres regalos se bloquea. No sé si cuatro. Bueno. ¿Cuál es el número perfecto de, de regalos que le podemos hacer a un niño así de golpe para que no le pase esto que has dicho, no que, que al final no dejan de abrir. Nosotros encima le estamos animando a venga, venga, abre. Y cuando son muy pequeños eh, de, se entran en estado de shock. No, no sí, sé si se bloquean. A ver, eh, los expertos eh, últimamente hablan de cuatro regalos. Eh, como número perfecto de regalos, que sería algo para leer, algo para ponerse, algo que necesiten y algo que les haga mucha ilusión. Personalmente yo creo que no existe un número de regalos perfecto, ¿vale? Eh, mm. Cada familia es quien decide el número de regalos perfecto, porque habrá familias que económicamente puedan darle absolutamente todo lo que necesitan a los niños durante todo el año y otras en las que simplemente utilizan eh, estas fechas o sus cumpleaños, pues, por ejemplo, para reponer juguetes nuevos porque los antiguos les han quedado pequeños, o um, porque solamente se regalan en estas fechas y en el cumpleaños, o por mil motivos, ¿no? Entonces, eh, personalmente pienso que esto es un tema que tiene que decidir cada familia, y no es tanto, eso sí, la, la cantidad de juguetes o de regalos como la calidad. Entonces, lo que, por ejemplo, en mi casa de manera particular se hace en, en Navidad es un juguete para cada niña en el día de Nochebuena, para Papá Noel, y tres para Reyes. ¿Por qué? Porque antes lo hacíamos de... Antes regalábamos prácticamente de todos. O sea, era como mis niñas cumplen en noviembre, una y la otra en enero. Entonces, era el momento de renovar juguetes, ¿no? Desde que eres bebé, ahora que tienes... Dos, tres añitos, necesitas otra cosa. Entonces, para mí era el momento de renovar juguetes. Entonces, dije, bueno, pues como la familia regala, y regala mucho también, pues en mi casa, precisamente, no pasamos de ahí. Pedimos tres juguetes en Reyes, uno en Papá Noel. Y luego la familia es otra cosa aparte, que ya hablaremos después. No, no, no. Ese es mi truco, ¿no? Ese es mi truco y por ahora me está funcionando bien. Que no quita que sean cuatro. O sea, es decir, eh, si consideramos que... En lugar de cuatro o de tres por cada rey Va a venir cinco Pues vienen cinco, ¿no? Pero sí que es verdad que es limitarles un poquitín Y ellos lo, lo, lo asumen con bastante naturalidad En general Como Además que la clave es muy o sea, el, el número es muy clave, ¿no? Papá Noel es uno, solo puede llevar uno Los reyes son tres, como son más Y tardan ah. más en venir Pues viene uno cada uno, ya está, listo <risa> ¿No? Pero no está sujeta La regla de los cuatro regalos en mi casa Yo, ¿Por yo un poquito más tajante o un poquito más estricta. Yo le regalo... O sea, aquí viene Papá Noel, trae uno, y viene los Reyes Magos y traen otro. Claro. O, o no sé, por si acaso luego se despista alguno de la familia y trae otro por ahí o algo así, prefiero uno y uno, ¿sabes? Y, y al final siempre acaban siendo alguno más porque siempre a lo mejor la abuela se lo salta eh, y le regala otro, ¿no? Claro, Pero... es que al final cada familia tiene su criterio y tiene sus sus eh, formas de actuar. Para mí ya os digo, es el momento eh, en, en Reyes y Navidad de regalar juguetes sobre todo y de renovar esos juguetes que ya se les han quedado pequeños para poder eh, ir a por otros juguetes ya de un nivel un poquito más mayores porque han crecido. Ya está. Luego en los cumpleaños es otro rollo. Ya les regalamos a lo mejor otras cosas, ropa o lo que haga falta, ¿no? O lo que en ese momento necesiten. Los expertos recomiendan cuatro Pero bueno, de esos cuatro que ellos Recomiendan, en lugar de ser Un libro, pueden ser dos libros Perfectamente, o en lugar de un abrigo Porque lo necesita, puede ser un abrigo Y un y un conjunto de ropa O sea, realmente Yo más que cuatro Diría cuatro categorías, y de esas cuatro Categorías, pues tienes tu juguete eh, De lectura tu, tu juguete, vamos Tu ropa o lo que necesites, quien dice ropa Puede ser mochila eh, puede ser un collar, pueden ser mil cosas, ¿vale? No nos tenemos que centrar solamente en uno. Y luego, algo que deseen, porque al final, en eh, Navidad, pues, es la magia. Sobre todo a los niños, digamos, que todavía eh, creen, por decirlo así, por si acaso algún peque me está oyendo, eh, tú no le puedes explicar a un niño que cree... Eh, que se puede solamente... O sea, tú no puedes explicar a un niño que, que, que cree en los Reyes Magos que... Mmm, los juguetes tienen un esfuerzo para conseguirlo, ¿no? O sea, ¿cómo le explicas? Si es magia, la magia que se hace así y sale, ¿no? O sea, eso se lo puedes explicar a un niño un poquito más mayor que ya, bueno, pues tiene otra forma de razonar, pero tú, un niño de tres años, no le puedes decir, oye, que es que tienes que esforzarte mucho para conseguir el regalo. O sea, según termina enero, a ellos se les ha olvidado los reyes y es a lo siguiente, o sea, no les da, la, no, no, no tienen capacidad para hacerlo. Entonces, bueno, pues. Para mi gusto hay que medirlo todo y pensarlo muy bien. Número de regalos perfecto no existe. Cada familia tiene que considerarlo. Ahora, eso sí, primar la calidad del regalo, pensarlo bien. Y todo, ¿no? y eso mirar, es. Mirar, pensarlo, darle una vuelta y pensarlo un poco, ¿no? Que no, que no nos que no nos pasemos, ¿no? por, por querer ser extraordinarios regalando, ¿no? No, además no solo tienes por qué regalar juguetes, también puedes regalar miles de cosas más, puedes regalar experiencias en familia, puedes regalar álbumes de fotos que hayas hecho tú, regalos personalizados que hayas hecho tú, por ejemplo, es una cosa que, que les encanta. Eh, viene, viene al hilo de la siguiente pregunta, ¿no? Que yo te ah. quería preguntar eso, que qué tipo de regalo, aunque ya lo estamos respondiendo un poco, ¿no? Porque tú has dicho eso, algo que ponerse, algo que que deseen, algo que necesiten y algo para leer, ¿no? Entonces, pues bueno, esto me, me gusta bastante. También había escuchado yo por ahí el tema de, de las experiencias, ¿no? Bueno, había escuchado, ¿no? Es que eh, en el orden, en la organización profesional, pues se trabaja esto mucho, ¿no? De que no te quedes con las cosas para, para trabajar el apego, ¿no? Que no, que no coja esa, a ver ese cariño a las cosas, sino que te quedes más bien con las experiencias, ¿no? Que no acumule no acumule cosas, sino, sino experiencias, porque al final es lo que vamos a recordar siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sí. ves? A ver, a ver eh, sí, todo esto, normalmente cuando un niño tiene este síndrome, ¿no? Es normalmente porque los adultos, y no solo los padres, porque a veces también los propios padres nos demonizamos a nosotros mismos y somos los súper culpables de todo lo que ocurre a los niños, ¿no? Los niños los educamos los padres, pero también los educa la sociedad y la familia directa, entonces eh, no somos los padres los únicos que malcriamos a los niños a la hora de hiperregalarlos, ¿no? Es, es... La, los abuelos, los tíos, los primos, la, los propios medios de comunicación que les están bombardeando continuamente a consumir Porque somos una sociedad consumista Y además tampoco podemos como adultos decir que, que es que claro, nuestros niños están hiper regalados Y son unos eh, consentidos cuando el 90% de la gente ha comprado en el Black Friday todo lo que ha podido Entonces es una incongruencia entonces, ¿qué pasa? Que los padres ahora mismo estamos sometidos a muchísima presión, la educación actual no tiene nada que ver a la que hemos recibido nosotros, me hablo de una generación de unos 40 años, ¿vale? Eh, y entonces ahora mismo estamos sometidos a muchísima presión laboral, familiar, y bueno, tenemos un modelo de educación completamente diferente y muy consciente de lo que queremos en general, hay casos en los que no, pero bueno, en general, la mayoría de los padres queremos educar a nuestros hijos con unos buenos valores, y la mayoría de las veces no llegamos. Y si llegamos, tenemos que luchar contra una sociedad que no va acorde a nuestros valores, van al revés. Y entonces ese bombardeo continuo nos hace sentir muy culpables. De hecho, no hay más que ver las redes sociales y leer un poco cualquier artículo que tenga que ver con la educación. O sea, la culpa es de los padres, siempre. Evidentemente, somos el 80, 90%, 90 no, 80% de... de eh, de, de su base no educativa, pero el resto también hace mucho y a medida que los niños crecen, más bombardeados se ven por los demás y los padres cada vez disminuye menos esa, esa influencia que tenemos. Eso hay que decirlo claramente porque es que eh, nos hacemos sentir muy culpables y esa culpabilidad es la que luego al final nos obliga a comprar, comprar y comprar y a darles eh, esos juguetes porque no podemos estar con ellos. Sí. Tenemos, o sea, a mi forma de ver, es verdad, tenemos esa culpa nosotros, pero también es verdad que es que los medios de comunicación nos lo meten y nos lo meten, o sea, pon un canal de dibujos infantiles, da igual para qué edad, y es que están continuamente bombardeados a juguetes, y juguetes que muchos no tienen ni siquiera sentido, educativo me refiero, entonces sí, entonces... Eh, ¿por qué venía esto? Viene, pues, precisamente lo que tú dices. Viene porque, al final, como nos sentimos culpables, pues, eh, descargamos esa culpabilidad consintiendo a esos pequeños, que son los que no tienen, digamos, la conciencia ni, ni la capacidad de poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí, eh, los ve que se les pasa todo esto precisamente por, por eso. Al final los niños lo que quieren es estar con los padres. Y entonces, entonces tú puedes regalar esas experiencias para compartir el tiempo con, con tus otra, hijos. Otra de las preguntas que, que venían después, entonces, pues es, es que eso, es que al final, pues mmm, si podemos regalarle experiencia o Papá Noel y los Reyes Magos le pueden traer experiencias para compartir con su familia, pues yo creo que matamos un montón de pájaros de un tiro, ¿no? Claro, <risa> claro, claro, claro. Hombre, de hecho... Eh... Y que se han hecho muchos experimentos, ¿no? De, con, con... Bueno, no sé si se llama experimento o se llama... No sé si me entienden, ¿no? Todo con niños, ¿no? Hay vídeos de, de Ikea, no sé, y de, de cosas, ¿no? Antiguos, no sé si lo has visto, hay algún vídeo de Ikea, un experimento con niños, de que le preguntan y... ¿Qué le quieren? Sí. Sí, sí. se... Y luego, al final lo que quieren es, es tiempo con, lo, con los padres, jugar con sus padres. Pero si es que no hay que irse tan lejos El confinamiento ha sido el mayor experimento mundial ¿Qué, ¿Cómo estaban los niños? Hablo de niños, ya no de adolescentes Ni preadolescentes, ¿no? Pero los niños de 7, 8 años Para abajo ¿Estaban felices o estaban tristes de estar en casa? Que cada uno piensa un poco, ¿no? En, en su familia Las mías estaban, vamos No sufrieron nada en el confinamiento Estaban con papá y mamá, no quieren más Sí, además, ¿No yo no sé las demás familia, pero yo, eh, uy, en nuestra familia al principio hicimos de todo, <risa> hicimos montamos aquí de, de todo. Claro. Tengo Entonces, yo un artículo en el, en el blog precisamente de este tema, de uno de los primeros estudios que se han hecho sobre el confinamiento, que no hay muchos también, es verdad, y ya habría que empezar a, a estudiar todos estos efectos, tanto positivos como negativos. ¿no? Hablamos mucho de los efectos negativos, pero también ha tenido los positivos y es... Eh, una mayor relación entre padres e hijos se conocen mucho mejor han, han tenido mejor tolerancia a la frustración precisamente por el confinamiento ¿no? y eso no lo da el confinamiento lo da el hecho de estar con tus hijos con interactuando con ellos qué experiencias sí, sí, sí. tienes un millón desde irte al cine eh, hacer un picnic en el parque eh, regalar la típica caja de experiencias y si son más mayores pues para irte un fin de semana fuera si quieres eh, yo qué sé a, a Cualquier juego de estos que ahora venden muchos de tickets de vamos a hacer tal... Perdona, que te corto, dime. Sí, parque de atracciones o simplemente eh, irnos a, a pasear por el campo o senderismo. Justo. Sí, sí. Mm. Que, que te quieres gastar más dinero, cómprales el Bono parques Por ejemplo, o sea, se lo regalas para todo el año. De, de um... usar, eh, a dar un paseo. Por supuesto. O sea, um, experiencias miles. ¿Y qué es mejor que la experiencia? Regístralas, mételas en un álbum de fotos, recordarlas de vez en cuando. Tampoco es necesario que estés todo el día haciendo experiencias, ¿sabes? Las puedes recordar, yo qué sé. Ver una película en familia, eh, sí, sí, sí. hacer galletas juntos, miles, las que quieras, ¿no? Y eso, al final, es tu recuerdo de infancia, porque te puedes acordar de que los reyes te trajeron tal juguete que era súper esperado, pues, fenomenal. Pero al final, realmente... ¿Qué recuerdos tienes tú de la Navidad? Normal, Vamos, yo al menos los tengo así, es mi familia, el, la decoración entre todos, el ir a ver las luces, lo típico, ¿no? Eh, las cenas en familia y sí, los regalos están ahí, pero en segundo plano, ¿no? Hmm. Sí. Pues muy bien, bueno, pues vamos al tema, al tema crítico de, de, de este directo que es cómo hablamos con los familiares para que no... Esto, sobre hiperregales <risa> niños, ¿no? Que no a esos niños, niños hiper, hiperregalados, como tú decías, ¿no? ¿Cómo gestionamos ese, esa forma de, de hablar con los familiares? ¿Qué le podemos decir a la familia, sobre todo a la más cercana, ¿no? Imagino a los padres, a los, padres a los hijos, a los titos. ¿Cómo lo hablamos? Pues es un tema complicado. Todo lo que sea así es complicado. Complicado no significa que sea imposible, ¿no? Lo ideal es que cuando una pareja eh, tiene muy claro que no quiere regalar demasiado o no quiere cierto tipos de juguetes o de regalos para sus niños, es que cada miembro de la pareja hable con su familia directa, ¿no? O sea, yo en mi caso hablaría con mi familia y, y mi pareja con la suya. ¿Qué pasa? Que esto muchas veces no, no se puede hacer, o uno de los dos no quiere, o... Bueno, si fuera el caso y te toca a ti encima hablar con la pareja, con la familia política, pues nada, hay que tener mucho, mucho mucho tacto, ¿no? ¿Qué es lo que yo propongo? Porque, a ver, mmm, yo también he nacido sin aprender sobre este tema, ¿no? Y he hecho muchos trucos para evitar este problema, eh, desde mandar una carta de los Reyes directamente al grupo de WhatsApp de la familia, hasta mil cosas más, ¿no? Dejarles un poco lo que hagan y, bueno, en mi experiencia... ¿Qué es lo que funciona? Bueno, pues, eh, lo primero es, yo diría que conectáramos con la persona, con, con el familiar, ¿no? Tú puedes conectar con la persona diciéndole algo así como, eh, entiendo que quieres mucho tú a los niños y que te encanta regalarles porque así, de alguna manera, sientes que les demuestras eh, todo lo que les quieres, ¿no? Primero conecta, conecta con el sentimiento que esa persona lo hace porque esa persona no regala por jorobar, regala porque quiere a los niños y quiere demostrárselo de esa manera, ¿no? Y esto es válido para todos, no para las reyes, sino para el típico familiar que está trayendo las chuches todos los días, cada vez que le ve, o un regalito a los niños, ¿no? Cada vez que les ve, que eso es también contraproducente, el regalar continuamente al niño solo porque vienes de visita, pero bueno, eso sería cuestión de otro directo. Entonces, conecta con él o con ella, entiendo cómo te sientes, entiendo que si tú haces esto, sientes que les quieres más o les piensas, que demuestras que, que les quieres más, diles cómo te sientes tú, ¿vale? Como persona, pero el exceso de regalos eh, consideramos que no es, no es bueno para ellos, ¿vale? No, no eh, creemos que un número tal de juguetes, cuatro o cinco, los que hayáis decidido, son más que suficientes. Y ofrecerles alternativas. Por ejemplo, eh, podéis comprar entre toda la familia un único regalo, ¿Sabes? Lo, lo repartís entre todos o, por ejemplo, te damos la lista de lo que el niño o la niña quiere y de ahí coge, escoges uno, ¿vale? ofrecerles alternativas, las que haya. Eh, o sea, básicamente son tres reglas. El primero, conecta con por qué esa, esa persona lo hace, empatiza con esa persona. Segundo, diles cómo te sientes tú, ¿vale? Y tercero, pues ofrece esas alternativas. Y de esta manera, de manera muy respetuosa, pero a la vez tajante, les estás poniendo tus límites a la vez que conectas con ellos y saben eh, realmente que te estás poniendo en su situación y, y entienden, porque o sea, tú estás diciéndoles ya cómo entiendes que ellos lo están haciendo por ese motivo, ¿no? ¿Me estoy explicando bien? Sí, sí, perfectamente, vamos, yo que Claro, eh, puedes darles trucos eh, ya te digo, pues establecer un regalo por familia, comprar un regalo que por ejemplo al niño le haga muchísima ilusión entre varios eh, yo qué sé, alternativas hay 100.000, o sea, esto es el ideal, ahora también sí. es verdad que, que habrá, perdona, habrá mmm, familias que aún así evidentemente R&R no lo van a seguir porque no. luego a gustos los colores ¿qué haremos en ese caso? pues personalmente no te lo tomes a mal, si son así, son así Si no lo puedes evitar, no sigas No sigas insistiendo, ¿sabes? Haz tu limpia de juguetes una vez al año O dos veces al año eh, Piensa ya que ellos van a hacer Lo que consideren que van a hacer Da igual en qué parte de la familia sea Y, y ya está O sea, piensa tus regalos Tus navidades en función De que eso va a ocurrir Y, y, y ya está, ¿sabes? Que hay veces que las cosas Pues no las podemos controlar y tú puedes intentar eh, convencer a una persona, pero no la puedes cambiar sino la que, si esa persona no quiere cambiar. Claro. Pero vamos, en teoría con estas tres claves deberíamos de poder ser capaces de, de hacer entender a, a la familia pues que, que existe un límite. Claro. Sí, es lo que tú dices. Es, es complicado y no siempre lo vamos a poder con, conseguir porque no todo el mundo piensa igual y, y demás, ¿no? Pero, pero sí que has dicho varias cosas claves, eh, yo te iba a, a, a decir, bueno, que también podemos ofrecerle el hecho de que, es, de que ya que quieren tanto a, a su nieto o a su sobrino, quien sea el familiar, pues que pueden regalarle también, como hemos dicho anteriormente, sí. una experiencia de ellos y así lo comparten todos juntos, esa, esa experiencia, ¿no? Y la disfrutan todos juntos y pueden echarse fotos y recordarla y... Y mucho más, ¿no? Eh, creo que se, se disfruta muchísimo más Que, que cualquier cosa material y, Claro, claro Esa acumulación luego, ¿no? De, de, de juguetes no, no ocupa espacio, ocupa espacio aquí Aquí dentro en el corazón sí, Aquí dentro, efectivamente, sí Sí, sí, mm. claro, o sea, cuando hablo de juguetes Hablo en realidad de cualquier tipo de regalo ¿No? Eh, hay familias que preguntan a los padres, oye, ¿qué es lo que quiere? Pues entonces tú les orientas, ¿no? Otros en plan que te dicen, eh, yo me despreocupo, cómpralo tú y, y luego lo que sea, pues me dices tal y va de mi parte. Pues fenomenal, ¿no? Entonces, de ahí puedes elegir lo que lo que haga falta, evidentemente. Cuando cuando hablo de juguetes, no solo me refiero a juguetes, me refiero ya en general a cualquier tipo de regalo, ¿no? Vale, estoy leyendo aquí en comentarios, eh, bueno, no sé quién nos habla, eh, pone judaquitos, eh, que, que nos ponía que, que, bueno, que su familia piensa que si hay pocos regalos regalo en Navidad, que es un poco triste, ¿no? Eh, y siempre empiezan las Navidades discutiendo sobre, sobre este tema. Bueno, yo, no sé, ahora le dices tú, pero yo le diría, a mí me ha quedado muy claro lo que lo que ha dicho Isabel, de, de que, bueno, de que es muy difícil, de que todo, no todo el mundo lo va a entender, pero que desde la empatía y desde el sentimiento y desde el corazón eh, les digamos a estas personas que, que realmente más triste es que estos niños al final se sientan súper frustrados porque eh, crean que, que se lo merecen todo y que, y que no valoren esos, esos regalos que le están haciendo al final. Al ser es que al final no los van a valorar y van a creer, pues, o vamos a... Vamos a, a malcriarlos, entre entre comillas. Entonces, pues, bueno, yo me quedo mucho con eso y pienso ah. que, que desde, desde el corazón le podemos intentar explicar a la familia esto, ¿no? Ahora ya es complicado. ¿no? Es complicado. De todas formas, si en este caso te ponen muchas pegas... Siempre pueden regalar vales mmm, para ir comprando esos juguetes porque ellos quieran o esos regalos a lo largo del año y que, por ejemplo, los intercambien en algún momento especial durante el año. Yo qué sé, un, que se hagan un paquetito de vales de tres, cuatro regalos y, se, y que el niño elija cuando lo quiere, por ejemplo... Si, si esos abuelos o ese familiar están muy frustrado porque considera que es poco lo que le quiere ofrecer y la familia está de acuerdo, claro, porque al final, hay que tenerlo muy bien claro, o sea, los padres tienen la última palabra y esto es algo que debería de llevarse siempre, o sea, no solo con los regalos, en todo tipo de educación, eh, siempre que dejas a tus hijos con un familiar o con alguien que les está cuidando... Eh, tienen que respetar cuáles son tus límites y cuáles son tu forma de tu, cuál es tu forma de educar y entre ellos está esto precisamente no que esa esa familia se siente muy mal y tú consideras que esa familia se está sintiendo muy mal y quieres ceder entre comillas pues un ejemplo sería un vale o, o dos vales y que lo canjeen durante el año porque claro a veces también es verdad que los niños reciben en Navidad Porque como en mi caso están sus cumpleaños muy juntos Y el resto del año no reciben Pues a lo mejor esa es una solución para tener Juguetes de verano En verano y no juguetes de verano En pleno invierno, que lo mismo no pegan, se me ocurre ¿eh? Lo estoy diciendo un poco así Sin pensar a mí, también, a mí me pasa igual, el mío una en enero El otro en octubre, que es un poquito más Más sí. alejado de Navidades Pero la de enero es que al final se punta con, con Papá Noel Rey y con su cumpleaños Entonces... Pues tenemos que limitar en, en algún momento, o sea, si hay, como tú dices, si a lo mejor hay algún familiar que se cierra en banda y quiere regalar regalarle sí o sí, pues tendremos que ir a por otro familiar o nosotros mismos claro. decir, yo no le compro y dejo el regalo mío para que ese familiar se lo, se lo haga, ¿no? Entonces, pues limitar en algún en sitio ese número de regalos, ¿no? Que y luego hay, sí, Mira. y luego hay que tener en cuenta otra cosa, yo no sé otros papás y otras mamás, pero también está el hecho de regalar simplemente porque quieres regalar. O sea, es decir, eh, los regalos no son solo en cumpleaños y en Navidad. O sea, si a ti en un momento dado vas por una tienda y ves, mmm, yo qué sé, un jersey para tu pareja que sabes que le va a encantar en cualquier momento del año y te apetece comprárselo, puedes hacerlo perfectamente y regalar sin ningún motivo, simplemente porque lo has visto, te ha gustado y quieres a esa persona y se lo demuestras. Y digo un jersey como digo cualquier cosa, ¿no? Entonces eh, tenemos todo el año para regalar, o sea es verdad que en Reyes pues son los Reyes y al final pues lo llevan esperando toda la vida igual que su cumpleaños, pero existen más momentos en el año en el que se le puede hacer un regalo eh, sin venir a cuento simplemente porque le quieres, entonces es otra opción. Sí, sí, el hecho de no sé a lo mejor puede, yo sé que hay alguna persona que lo que lo guarda, que algunos regalos los coge y los guarda y los va partiendo a lo largo del año, ¿no? Sería, sería otra opción, ¿no? Es una opción una maña para eso, para lo que tú hayas decidido como padre que quieres para tus hijos, pues ir buscando la manera de cómo lo puedes hacer. Eh, Judakito ha puesto aquí algo, pero no lo entiendo, a ver, ha estado L, A ver, que se le habrá cortado a lo mejor al escribir, si nos si no escribe otra vez y nos dice lo que lo que quería, pues lo, lo comentamos. Porque no he estado mirando antes las preguntas, solo he mirado la de Judaquito ahora, no sé si alguien me ha hecho alguna pregunta antes, María José sí que nos había dicho que, que muy bien todo y tal, pero lo demás no me he fijado mucho, así que si alguien quiere preguntar que lo vaya, lo vaya poniendo en comentarios, que ahora estoy un poquito más atenta, ¿vale? Es nuestro primer directo y sí. pues, muchas cosas se nos van a ir escapando, ¿vale? Perdonad. Eh, bueno, no sé si pasamos a la siguiente pregunta o... ¿Algo más que decir de, de esta a los familiares o si tienen alguna pregunta a los que no estén viendo? Por ahora Entonces, nada, ¿no? Oh, por si Judáquita nos dice algo más o alguien más y si no, pues seguimos con, con la siguiente, ¿vale? Eh, bueno, sería, bueno, viene todo al hilo, ¿no? Y sería, eh, ¿cómo, ¿cómo le afecta a los niños la, la acumulación de juguetes? Espérate, aquí ha dicho, perdón, ha dado en la clave, mi familia no respeta mis límites con mis hijos. Claro, es que, eh, es que este tema es muy delicado, muy delicado. O sea, ahí habría que hacer un trabajo con la familia, evidentemente. Porque al final, ¿veis? Es lo que decía al principio, sí, los padres. Luego, luego a lo mejor esa familia que tú tienes eh, te culpabiliza a ti porque ese niño es más malcriado o esa niña. Y a lo mejor realmente tú intentas hacerlo bien, pero no se puede, ¿no? Esto es un poco como el tema de las nuevas tecnologías y, bueno, mil cosas más que en educación todo el mundo habla. Y todos somos expertos en educación, ¿no? Eh, pero hay que pensar un poco cuando hacemos las cosas. Entonces, muchas veces mmm, es muy difícil. Tu familia no respeta los límites con tus hijos porque ellos están en automático y piensan que su manera de actuar es la mejor. Ya está. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor eh, a ti no te pudieron dar todo lo que ellos querían y entonces quieren hacerlo con tus hijos, porque eso pasa. ¿Vale? Porque a lo mejor eh, esa familia, si son tus padres, por ejemplo, intentan eh, curar esas heridas como padres con, con que han tenido contigo o se han creado contigo y las quieren solucionar con los nietos, que ocurre mucho con los abuelos y mil cosas más. Entonces, bueno, ahí había que trabajar bastante con la familia y, y bueno, pues, eh, y sobre todo uno no a nivel ya individual eh, esa comunicación y trabajarla y trabajarla y trabajarla y bueno pues al final la gente va cambiando pero hay que trabajar en uno mismo y en y en cómo decimos las cosas y bueno ya eso y no, Gloria también que, que eso que no hay comunicación eh, lo que tú estás diciendo no eh, también muchas veces pues está bien también que no nos sintamos mal si tenemos que pedir ayuda a los expertos como claro. tú por ejemplo ¿sabes, no porque es un tema que daría para mucho, para largo, entonces si a, si a alguien, por ejemplo, se siente muy mal porque no es capaz de poner límites eh, con su familia, pues puede pedir ayuda y informarse un poco ¿no? en el tema de, de cómo se puede comunicar mejor la comunicación, a ver si me sale, de cómo la, la, asertiva, ¿no? O sea, trabajar con, con comunicación asertiva y demás, que todo esto sabes tú más que yo, entonces, pues podemos, en última instancia, contratar a, a una persona profesional como, como tú, Isabel, por ejemplo, ¿no? ¿Se me ocurre? No sé. Claro, sí, sí, sí. A ver, la comunicación es básica en todos los ámbitos de nuestra vida. Somos seres sociales y, por tanto, nos comunicamos. Y la comunicación de sentimientos es clave en educación. O sea, pero, a ver, educación no es solamente educar a nuestros hijos. Nosotros como. Personas nos educamos continuamente, estamos aprendiendo hasta que nos morimos y nuestros padres igual, entonces la comunicación no es horizontal ni, ni vertical, todos nos, nos, nos complementamos de todos, o sea, igual que un maestro enseña a los niños, los niños están continuamente enseñando al maestro y esto nos pasa como padres, hijos, como nietos, entonces... Todo es un ciclo, ¿no? La clave está en saber comunicarnos, la clave está en esa comunicación activa, en esa comunicación empática, en decir cómo te sientes, cambiar el mensaje tú, tú me haces sentir por yo, yo me siento de esta manera cuando ocurre esto, eso, es, eso hace muchísimo, ¿vale? Y, y bueno, pues eso es lo que al final es la clave de las relaciones sociales, ¿no? La empatía. El, el sentir que siente el otro y, el, y el, la empatía y la asertividad. Es un equilibrio. La empatía sí. es que siente el otro y la asertividad es cómo te sientes tú, diciendo, o sea, decirle a la otra persona cómo te sientes sin atent sin atentar, sin molestar a la otra persona, ¿vale? De tal manera que tú eh, estás entendiendo qué le pasa al otro a la otra persona, pero a la vez también estás diciendo cómo te sientes, con lo cual hay un equilibrio. A la vez le estás diciendo tú también tus necesidades. Exacto pero que todo eso también, también se puede aprender, ¿no? Y se puede aprender con alguien. Sí, sí, sí. sí, sí yo el, el método que decías al principio de comunicación efectiva está basado en esto precisamente, y de ese método he dado las tres claves para hablar con los familiares. Es una de tantas de la, de las experiencias que se, se trabajan en, en este taller, ¿no? Pero vamos, básicamente es eso. O sea, al final muchas veces queremos que nuestros hijos se comuniquen y sientan y pongan nombre a los sentimientos, pero no nos estamos dando cuenta de que nosotros nos quedamos cojos y nos frustramos. Y eso hay que hacerlo también y trabajarlo. Me vale. daría para otra charla. Me ponía algo, Gloria, pero no acabo de leerlo porque se me corta. No sé si tú lo lees bien. Lo que eh, la... Algo de los hermanos, a ver... Uh... Sí, es que veo solo gastarse con todos los hermanos igual que, y ellos no piensan lo que vale, al final somos nosotros los que les guiamos a los niños. Y es que no consigo ver todo el mensaje. Entiendo que se refiere a que son los hermanos nuestros hermanos, los tíos de los niños, ¿no? que compran y compran igual. Sí, es extensible tanto a hermanos como a abuelos, como a primos, o, o tu mejor amigo que, o tu mejor amiga que también, ¿sabes? Hace regalos en Navidad. Cualquiera. O sea, al final... Por eso digo que la base de todo esto es el respeto a la familia y, y los padres son los que tienen, o sea, esa famosa frase de eh, los niños son, ¿cómo es? Un rato para para mí que soy su tío y cuando se pongan pesaditos para los padres, no personas que todos tenemos que educar. ¿Cuál es la gran falta de esta generación? Que no educamos como tribu, que los padres estamos solísimos en todo. Entonces, no se puede educar de esa manera, ¿no? Eh, somos todos. ¿qué, ¿Qué pasaba en la generación de nuestros abuelos? ¿Cómo se han criado nuestros padres? Con un montón de gente alrededor y cuando te ibas por la calle y te conocía el vecino de enfrente, que estabas haciendo algo que no debías, te regañaba. Es discutible, ¿vale? Si te puede regañar el vecino de enfrente o no, pero estaba educando. Entonces, era la tribu. Y, y los niños eran concebidos como algo social, como un deber social educar a los niños. Ahora mismo no, ahora los padres estamos muy solos, me están llamando al telefonillo y no me puedo levantar. Entonces, eh, que... efectivamente, nos vemos los padres, yo es que soy pro padres, o sea, al final cuando mucha gente habla de educadores, no, padres educadores, no, o sea, es verdad. En todo caso, diferencia de padres y docentes, pero educadores somos todos. Y los padres más que nadie, que somos los que estamos ahí al pie de cañón. Tú puedes consentir a tu sobrino, a tu nieto, pero al final el problema es mío, porque yo tengo que ir, todo lo que he adelantado con el niño, tengo que re, eh, volver a retomarlo desde atrás, cada vez que tú consientes, ¿no? Entonces, eso es primordial. Las familias tienen que darse cuenta de que los padres son los que deciden las pautas y ellos tienen que seguirlas. Que esto es muy bucólico, claro, lo es más difícil en la realidad, ¿no? Pero ahí, si tú trabajas tu comunicación, es cuando puedes empezar a tener cambios. Muy bien, Isabel, no me quiero extender mucho más, porque si el directo sí. creo no se si es más de una hora, creo te, entender o tener entendido, ¿vale? No lo sé muy bien. Pero bueno, la última, o sea, la siguiente pregunta era lo de la acumulación de juguetes, que ya lo hemos hablado, ¿cómo le afecta sí. a los niños la acumulación de juguetes? El niño este regalado. ¿Cómo le afecta el desorden? Pues bueno, pues como a todos los demás, porque al final, eh, pues eh, ya lo hemos dicho también, estrés, ansiedad y demás, ¿no? Eh, y bueno, y el desorden en concreto, pues lo que tú has dicho, me quedo con lo que tú has dicho también, que es muy importante hacer una buena limpieza de juguetes, mínimo, mínimo dos veces al año, que sería antes de su cumpleaños, y antes de Navidad, no, no, no, antes de Reyes y Papá Noel. ¿Para qué? Para uh -huh. hacer hueco para lo que está por venir. Y, muy y más... además... Sí. Perdona, que te corto. no Y además que les estás enseñando a donar esos juguetes a otros niños, a reciclarlos y a... y a efectivamente a no acumular porque también es verdad que nos cuesta mucho tirar. Entonces sí. les estás enseñando las lecciones muy importantes en la vida. Dejar espacio para cosas nuevas, para más ilusión... Y sí, es, es importante. A tenerlo todo organizado de una manera que, que sea más práctica, más fácil para él encont encontrarlo todo. Cuando quiera buscar un juguete, sabe dónde está eh, exactamente y demás. Entonces le está educando para que cuando sea mayor no solo ordene su juguete o organice su juguete, tenga todo organizado y tenga todo más, ¿no? Eh, como, como hablamos en mi profesión, pues que... Eh, que no pierda tiempo en buscar las cosas y demás todo lo demás que, que forma el hecho de, de tener las cosas desordenadas, ¿no? Entonces, pues bueno, muy importante hacer esa limpieza de juguetes mínimo dos veces al año, eso en el cumpleaños y antes de navidades, y una buena organización de juguetes, o sea, en esa, esa limpieza de, de juguetes estaría muy bien hacerla pues, de raíz, organizando muy bien los juguetes, con ese descarte, como tú dices, donando tirando lo que esté roto, eh, reciclando y, y demás. Y, eh, pues, eso, luego organizarlo muy bien, pues, bien etiquetado, por categoría, para que todo esté en su sitio y no les cueste tanto, tanto trabajo luego a la hora de ordenarlo, sobre todo los que son más pequeñitos, pues, si se lo etiquetamos en vez de con palabras, con un dibujito, pues, que ellos sepan los coches, donde hay dibujado un coche, ahí van los coches. Entonces, bueno, pues, enseñarles ese hábito de esa rutina de, de, de orden después de, de jugar con esos juguetes, ¿no? Y si puede ser que en vez de sacarlos todos de golpe, saquen uno, jueguen con él y cuando terminen de jugar con ese, lo recojan, pues les será mucho más sencillo eh, ordenarlo después que no, si tienen todo ahí, y tienen que ordenarlos todo a la vez, ¿no? De, todo, todo junto Y... Eso. Y bueno, y no sé, pues, si tú nos quieres comentar, como tú eres experta también en técnicas de comunicación, ¿no? Como hemos dicho, efectiva para hablar con ellos, pues, técnicas de comunicación para que recogen recojan esos juguetes. Pues mira, lo primero y lo más efectivo siempre es hacerlo un juego, con una música, con una canción, con vamos a encestar los muñecos en la caja, eh, hazlo divertido, porque los niños no es que no quieran recoger, es que se les ha acabado la diversión, entonces no es que recoger sea un rollo, es que están pasándoselo bien y ahora vienes tú y les dices oye, pues no, sabes, hazlo divertido y con eso tienes el 80% garantizado, ya otras claves eh, por ejemplo, utiliza alarmas si por ejemplo quieres que recojan antes de la cena, pues pon una alarma en el móvil con una música que les guste y a tal hora, cada vez que suene la alarma tienen que recoger, por ejemplo que no os gustan las alarmas, los relojes de arena funcionan muy bien, que son tienen diferentes medidas de tiempo y, y funcionan muy bien para, para establecer límites de, de tiempo, ¿no? Y te digo los juguetes, como te digo, por ejemplo, el parque. No, es que no me quiero ir del parque. Venga, pues cinco minutos más, sacas tu reloj y cuando la arenita haya terminado, nos vamos. Eh, lo que os decía antes, cambiar la, el tú por el yo. Cuando tú hablas con el tú, atacas a la otra persona, aunque no sea tu intención. Si tú hablas con el mensaje yo, yo me siento, yo pienso yo. ¿Vale? el problema es tuyo, entonces le estás dando a entender a ese niño, le, inconscientemente le estás diciendo cómo te sientes, y entonces ellos van a empatizar, porque los niños suelen ser muy empáticos en general, y normalmente van a, van a acceder con mejor gana. Eh, también un truco importante y fácil es describir lo que vemos, o sea, en lugar de decirle, qué desorden, la habitación está fatal, diles, eh, veo juguetes por el suelo. ¿vale? Simplemente, ahí no estás atacando, simplemente estás describiendo lo que ves. Veo eh, la ropa sin colgar. Eh, da información, ¿vale? De lo que está pasando. Si tengo si hay juguetes por el suelo, nos podemos tropezar. Eh, si tenemos la ropa fuera del armario, no vamos a encontrar la, la que necesitemos mañana, por ejemplo. Eh, Utilice información corta. En lugar de decirles, es que es la hora de recoger y estoy aquí, ya sabéis, ¿no? El discurso largo, directamente, niños, a recoger. Niños, es la hora, ¿vale? Y, y vuelvo a decir lo mismo, di cómo te sientes. Cuando no recogéis, eh, cuando cuando la habitación está ordenada, perdón, ¿veis? Cuando no recogéis, mensaje tú. Cuando la habitación está desordenada, ¿vale? Aquí no culpamos a nadie. Eh, yo me agobio o me frustro o... O por ejemplo, cuando veo juguetes en el suelo, no me gusta pisarlos porque me hago daño, ¿vale? O sea, cosas básicas, pero dile siempre cómo te sientes. Los niños tienen derecho a, a saber cómo te sientes, porque si no, ellos tampoco son adivinos, no pueden saber qué es lo que estás tú pensando, ¿vale? Y luego una cosa para niños ya que saben leer, que está muy chulo y les suele gustar mucho, es escribirles notas. Por ejemplo, en una nota le escribes, es la hora de recoger, haces un avión de papel y se lo lanzas. Ya verás como enseguida capta su atención y, y se ponen a guardar. Guay, <risa> muy bien, pues muchas gracias Isabel. Yo estaba tomando nota ahí de todo. <risa> Algunas cosas sí que me la sabía ya, pero, pero me ha gustado lo de cambiar el tú por el, por el yo, no lo tenía tan asimilado eso así y bueno, y el decir siempre lo, lo que sienten, ¿no? Eh, vamos bien. a ir terminando porque para poder guardar el, el directo, simplemente Isabel, pues dinos dónde, dónde te podemos encontrar y decirles a, lo, a los que nos estén viendo, bueno, que los que nos estén viendo ya no han visto, aunque a lo mejor no han visto todo el directo completo, lo pueden ver entero, lo voy a, si no falla la tecnología, lo voy a dejar grabado, ¿vale? Y lo pueden ver en mi página de arroba copla con orden y seguiremos con la serie de directos, todavía no sé muy bien cuál voy a hacer la semana que viene, pero esperemos que que hagamos alguno con, con María José con Pintucos o, o a lo mejor con, a, con otra organizadora profesional, ¿vale? ya iré avisando. Y tanto en mi página de Acoplado con Orden como en mi página de arroba Marisol Delgado Copla, pues, pues iremos haciendo varios, varios directos. Espero que todas las semanas, aunque imagino que haré parón en, en Navidades para descansar también y disfrutar de, de las Navidades. ¿Y sabes dónde te pueden encontrar a ti? Pues mira, la página web mía es educando a ICE, que son las iniciales de mis niñas eh, educandoais.es en Instagram, educandoais.es y también tengo cuenta en Facebook y en Youtube también he subido algún que otro vídeo ya sobre todo haciendo muchas actividades didácticas para los peques y con propuestas de y tips eh, educativos también, ¿vale? Entonces eh, bueno, pues ahí me podéis encontrar eh, y nada, estoy ahí para lo que necesitéis. Y mil gracias por, por darme esta oportunidad, Marisol. A ti, a ti, Isabel, por aceptarla, porque bueno, eh, es mi primera vez, ¿no? Eh, me he estrenado contigo con esta serie de directos, no soy novata en esto de las redes sociales pero sí que llevo toda mi vida pues dedicándome a, a final, al tema de, de estar con el público no y es lo que me gusta así que me encanta hacer entrevistas me encanta el, el contacto con el público, aunque aquí no es tan directo pero bueno, pues me, me, está, me está gustando también esto y sobre todo pues, hablar con, con personas pues tan interesantes, tan inteligentes y tan formadas como, como tú así que Muchas gracias. Cuando, gracias, cuando quieras y nada pues dejamos pues para hacer otra cuando, cuando te apetezca también sí sí buscamos otros temas y, y nada temas hay muchos hay muchos temas que, hay muchos sí sí sí sí La verdad más es que sí hay, no antes lo de los cumpleaños lo de de no sé hay, hay muchos temas no por ahí para para hablar sí sí no solo con los niños sino también con, con los adultos pero bueno ya ya vamos sí. viendo bueno pues Muy nada, bien. muchas Muchas gracias a todos los que nos han visto en directo y los que no, pues a ver si, si nos ven luego en diferido. Así que voy voy a voy a cerrar ya para ver si, si consigo grabarlo, ¿vale? Guardando todo. Muchísimas gracias, Isabel. Muy bien, que tengáis buen día. Chao. A ver si se cerra <risa> <risa> <¡Ay, madre mía! risa>